Plafons es un programa gratuito creado por Jordi Lagares, pensado para generar comunicadores pictográficos. En pocas palabras, permite crear comunicadores dinámicos, o sea, tableros o pantallas formados por celdas, que pueden contener texto e imágenes, y al ser seleccionadas posibilitan escribir un concepto o abrir un nuevo tablero, entre otras cosas. Si bien el objetivo principal del programa es crear estos tableros a los que llama Plafones, para Comunicación Aumentativa Alternativa, sus características permiten además usos muy variados, que van por ejemplo desde la creación de teclados en pantalla o tableros de conceptos, hasta cuentos digitales. En este video explicaremos brevemente cómo crear un comunicador pictográfico sencillo, pero antes es muy importante hacer hincapié en que para trabajar con Comunicación Aumentativa Alternativa no basta simplemente con poder implementar el comunicador sino que es o debería ser necesario conocer numerosos conceptos, modelos conceptuales y todo un marco teórico que sustente el diseño del comunicador, que luego se pondrá en práctica con la computadora, por ejemplo a través de plafonds. Pasemos ahora a un ejemplo que no tiene ningún valor desde el punto de vista del diseño ni de los pictogramas utilizados, sino que servirá sencillamente para ilustrar algunas de las opciones básicas del programa. Si queremos crear un comunicador formado por dos tableros, cada uno con cuatro celdas y conectados entre sí, el procedimiento podría ser el siguiente. Lo primero que debemos tener en cuenta es que el comunicador estará formado por varios archivos, uno por cada tablero, los de las imágenes y sonidos si los hubiere grabados. Entonces, como primer paso, crearemos una carpeta en la que una vez seleccionada se guardarán automáticamente todos los archivos. Debemos tener ya pensado el diseño de todas las pantallas, para lo que recomendamos dibujarlas en papel antes de comenzar. También tenemos que preparar las imágenes que vamos a incluir en una carpeta que se recomienda que esté en una ubicación como por ejemplo el disco C, ya que cuando debamos seleccionarlas, la ventana que ofrece plafons para esta acción no mostrará de manera cómoda ubicaciones como por ejemplo el escritorio o mis documentos. Ya con los tableros dibujados en papel, los archivos de imagen preparados en una carpeta del disco C y otra carpeta vacía para guardar el comunicador, entonces sí abrimos Plafonds. Al abrir el programa elegimos crear un plafón nuevo y luego la cantidad de columnas y filas del primer tablero. En nuestro caso, 2x2. Escribimos el nombre de ese primer plafón y tras hacer clic en aceptar, deberemos elegir como carpeta de trabajo la que creamos al principio, que por ahora permanece vacía. Para configurar cada celda, haremos clic derecho sobre la misma y allí el botón abrir nos permitirá elegir una imagen para ella. Completaremos opcionalmente también el texto mostrado y aceptamos. Este proceso se repite para cada celda. Luego, al hacer clic sobre una de ellas, esta aparecerá en la parte inferior de la ventana en lo que se denomina barra de escribir el mensaje. El menú archivo tiene una opción para crear un plafón nuevo y así repetiremos todo el proceso. Observemos que cada cosa que configuramos se guarda automáticamente, en algunos casos creando archivos en la carpeta del comunicador. Esto es importante porque a diferencia de muchos otros programas, aquí no es necesario guardar con una opción especial para ello. Y esto también puede suponer un riesgo si no se es cuidadoso. Para que una celda abra otro tablero, en la ventana de configuración que se abre con clic derecho sobre ella, deberemos escribir en la casilla Link el nombre exacto del otro plafón. Si queremos que una celda abra otro tablero, pero además imprime en la barra de escribir el mensaje, la imagen y texto de la celda, en la casilla Link debemos anteponer el signo numeral al nombre del archivo que se debe abrir. Al usar un comunicador de plafons, las celdas se pueden seleccionar con el mouse, tocando en una pantalla táctil o a través de barrido. Para esto último, en el menú Control elegiremos la opción Barrido automático y lo detendremos luego con clic derecho. Cabe destacar que el programa tiene decenas de opciones y posibilidades que no hemos mencionado aquí. Algunas de las principales son que el programa diga lo que indique cada celda, ya sea a través de sonido grabado o de síntesis de voz, cambiar el sintetizador de voz a utilizar, modificar el formato del texto y otras características de cada celda, cambiar el diseño de un tablero agregando y eliminando filas o columnas y arrastrando celdas, ejecutar diferentes tipos de barrido con avance automático al hacer clic, seleccionando por tiempo de espera, etc. y muchas opciones más. Explorando los menúes, por ejemplo, se encontrarán numerosas opciones de configuración que cambiarán el comportamiento del programa y o el comunicador. Algunas de esas opciones quedarán modificadas aún cuando se cierre y vuelva a abrir el programa, y otras se guardarán para un comunicador en particular, por lo que se recomienda tener la precaución de volver a ponerlas como estaban cuando se las explora, incluso si no se observan cambios inmediatos. También vale la pena comentar que las últimas versiones de Plafons permiten crear comunicadores que luego pueden usarse en tablets y celulares, ya sea a través del programa Android Plafons o convirtiendo a formato web con ciertas limitaciones según el caso. Este programa puede descargarse desde las páginas www.lagares.org y proyectefresa.blogspot.com.